Bienvenidos mi nombre es Fanny Tinitana y vamos a analizar en este momento lo que es la justificación y la elaboración del marco teórico. Para nosotros poder plantear nuestro proyecto de investigación o nuestra investigación debemos justificar las razones y el porqué de realizar dicha investigación. El investigador o los investigadores deben argumentar los beneficios que se van a obtener de esta investigación y el uso que se le va a dar. Entonces, para ello, nosotros debemos eh, ubicar nuestra investigación en el tiempo, en, en el espacio y en las condiciones socioeconómicas o sociohumanísticas con las que contemos. Es decir, justificar la investigación consiste en indicar para qué conviene, es decir, para qué sirve para qué nos va a servir cómo se va a utilizar y para ello nosotros debemos incluir lo que es una relevancia a quienes les va a interesar a quienes les va a servir cuál es la razón de qué modo o cuál es el impacto y beneficio que se va a obtener al realizar dicha investigación nosotros debemos indicar igualmente en la justificación la solución a los problemas o al problema que vamos a a lograr con esta investigación también podemos dar una justificación que sea un poco más teórica es decir hacer una reflexión teórica este, desde el punto de vista académico que nos va a servir para otras áreas por ejemplo o desde el punto metodológico también nosotros estamos comparando o aplicando dichas metodologías dichos análisis aplicando nuevos procedimientos que nos van a servir para aplicar nuevas teorías nuevos conceptos una vez que nosotros justificamos el porqué y para qué de nuestra investigación debemos construir un marco teórico que igualmente nos va a servir como base y fundamento para justificar nuestro trabajo el marco teórico es lo que nos va a ayudar a ubicar nuestra investigación dentro de lo que es las referentes teóricas y conceptuales qué funciones cumple el marco teórico nuestro marco teórico va a prevenir errores que se han realizado en otros estudios va a ser nuestra guía dentro de la investigación y nos va a proveer un marco o una guía igualmente para poder interpretar nuestros resultados nuestro marco teórico va a ser la fundamentación teórica dentro del cual se va a enmarcar nuestra investigación es decir nosotros vamos a definir conceptos relevantes que nos van a servir para cumplir con nuestro estudio se va a ubicar dentro de un contexto histórico eh, en el tiempo, en el espacio, en el lugar, en dónde e igualmente va a ser un referente legal que enmarquen a realizar nuestro estudio el marco teórico se va a construir entonces a partir de teorías revisadas es decir una revisión de literatura exhaustiva sobre el tema que nosotros hemos planteado el marco teórico igualmente nos va a responder las preguntas qué antecedentes existen sobre el tema es decir qué se ha hecho hasta ahora y qué es lo que no se ha hecho también entonces nos va a dar una idea de qué es lo que debemos consultar es decir vamos a ir ordenando en varias etapas nuestro marco teórico para de esta manera poder consultarlo y nos va a servir al final para poder interpretar y analizar nuestros resultados entonces nosotros debemos recordar que el marco teórico para qué nos va a servir qué es ¿Sí? el alcance de nuestra investigación si nos va a servir el marco teórico para nuestra investigación que estamos planteando sea cualitativa o sea cuantitativa la formulación de hipótesis igualmente debemos tener presentes para nosotros buscar información bibliográfica referente a nuestros planteamientos haciendo uso de diferentes herramientas de manera que nosotros nuestra, nuestra búsqueda sea más eficaz más productiva más efectiva este marco teórico debemos documentarlo correctamente antes de emitir conclusiones es decir nosotros al hacer una revisión bibliográfica debemos igualmente archivar las citas bibliográficas es decir nosotros debemos guardar un repositorio de los autores para nosotros legalmente después poder citar dentro de nuestro trabajo debemos recordar igualmente que cada investigación es diferente según los temas que nosotros planteemos o según la investigación que se realice nuestra, nuestro marco teórico va a ser va a tener su propio estilo y su propia originalidad para ello debemos de valernos de técnicas y herramientas que, nos, que podemos utilizar y aprovechar para cualquier proyecto de investigación que se desee realizar entonces no olvidemos que el, la justificación dentro de un proyecto de investigación va a ser nuestro por qué, las razones para qué debemos hacer el trabajo y nuestro marco teórico es nuestro referente que nos va a ayudar a abordar el tema que hemos planteado y nos va a ayudar a, a interpretar nuestros resultados con respaldos bibliográficos previamente revisados y respaldados es todo lo que les puedo manifestar muchas gracias